podido pasar en este sitio a lo largo de los, de los milenios y de los siglos. Lo que hay a la derecha es lo que sabemos y lo que hay a la izquierda es lo que no sabemos. Porque es que o se nos quedan fechas. Entonces se, se va poniendo, pues tenemos ahí 150 años sin descubrir, 100 años sin descubrir, 300 años sin descubrir... Todavía no lo sabemos, ¿no? Hemos ido poniendo más o menos cómo ha ido avanzando el, el sitio los ...de lo que está excavado en los años 80, ni siquiera lo que yo les he contado de abajo no está ahí metido, ¿vale? Entonces es lo que están viendo, situados, o sea, más o menos, si lo están viendo, eso de allí está allí, eso de allí está allí, o sea, más o menos situados...